Dinosaurs. Todo es relativo. Si hubiera sabido que iba a acabar en un museo, me habría cuidado más. No estás tan mal para hacer un montón de huesos. No te quejes, Tricera. Yo he perdido la línea por completo aquí metida. Por lo menos tienes vistas. El dinotario me acaba de abrir. Callaos todos. <risa> ¿No, niños? ya hace 65 millones de años eran los dueños de la Tierra. Algunos vivieron en esta ciudad. Pudieron ser vuestros vecinos. ¡Dinosaurio! ¡Dinosaurio! ¡Tigre! Es un error común, Ronnie. Ese animal en realidad ¡Dinosaurio! es un... ¡Dinosaurio! ¡Dinosaurio! ¡Rinoceronte! Bueno, casi. En realidad, los tigres y los rinocerontes se pueden encontrar hoy en día en África. ¿Los elefantes también? Sí. Los animales de África podrían ser descendientes de los dinosaurios que estáis viendo. ¿Ha dicho África? Sí, África. Podríamos darnos una vueltecita para ver ese sitio. Bien, estoy más que dispuesto. ¿Qué? ¡Un momento! ¡Por fin! ¿Qué estáis haciendo aquí? Ahora mismo estoy asomándome a tu casa. Ya lo veo, son las dos de la mañana. ¿Por qué no estáis durmiendo? Llevamos durmiendo millones de años. Ayúdanos. ¿Pero qué dices? ¿Habéis perdido el juicio? ¿Y si os viera alguien? ¿Eh? Tienes razón. No lo había pensado. Me esconderé detrás de este árbol. ¡No podéis encontrar un árbol más grande! Agáchate, ¿quieres? Va a ser una noche muy larga. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> más vale que merezca la pena. Tengo sueño. ¿A dónde vamos, Kaito? Um, pues verás... A África. Estupendo. ¿Qué? ¿A África? ¡Sí! ¡Kaito dice que es una gran idea! Yo no. Ha sido idea de ellos. Yo solo he aceptado venir, como tú. Aquí hay celillos y dinocerotes que podrían ser parientes lejanos. Hemos pensado tener una especie de reunión familiar. ¿Van a venir también los demás? Creo que no. Tricera, seguro que el resto de los dinocaballeros están de acuerdo. ¡Oye, tranquilo! ¡No te preocupes! ¡Todo va a salir bien! ¡Estáis mal de la cabeza! ¡Vamos al otro lado del mundo, no a la vuelta de la esquina! ¡Aceleremos! ¡Os prometo que habremos vuelto antes de que se den cuenta de que nos hemos ido! ¡Vosotros agarraos! ¡Ay, caray! ¡Qué bonito! Así que esto es África. ¡Ya era hora! Si no me hubieras dicho que girara a la derecha en de Italia, haría una hora que estaríamos allí. ¡África! ¡Estoy de verdad en África! ¡Bien! Gracias por traerme, es genial, es maravilloso. Nosotros solo somos el medio de transporte. Lo sé, sable, todo esto es cosa vuestra. ¡Cuidado, que bajo! Eh, Tricera, ¿qué estás haciendo? Voy a saludar. He visto a Dino Mamut allí. Eh, eh, Mamut. Vuelve, Tricera, es un elefante, no Dino Mamut. Ten cuidado, quizá no sean amistosos. Tranquilo, me ocuparé de que no se meta en líos. ¡Trizzera! ¡No nos dejéis aquí! ¡No sabemos cómo sobrevivir en la selva! No puede ser tan difícil. En casa salimos a explorar al bosque todos los días. ¡Kaito tu espíritu de aventura! Solo digo que debemos tener cuidado. ¡No te acobardes ahora! ¡Esto es África! ¡En marcha! ¿Rina? ¡Caray! ¡Vaya! Me parece que ese no es Y <risa> Comparado con él, estos son unos renacuajos. Pero tengo que reconocer que se parecen un poco. Me pregunto si habrá parientes míos por aquí. Ni siquiera sé si seré capaz de reconocerlos cuando... ¡Vaya! <risa> eh, ¡Sable! ¡Mira allí! Deben de ser rinocerontes. Se parecen un poco a ti. ¿Cómo que un poco? ¡Son descendientes míos! Eh... Eh, ¡Espera un momento! ¡Hola! Me alegro de conoceros, por fin. Eh, sé que no me esperabais, pero quería saludaros. Eh, espero no interrumpir vuestra comida. Ha pasado mucho tiempo, así que es normal que no me reconozcáis. Pero seguro que somos primos con 65 millones de años de diferencia. Oh, oh. Eh, eh, Puede que sea el comité de bienvenida. No, creo que es el comité de ataque. ¿Y ahora qué, genio? ¡Dragowind! ¡Sí, sí! ¡Aquí estoy! ¡Habéis llamado a Evidencia! ¿Cuánto tiempo piensas hacerme esperar? Estoy harto de tus excusas. ¿Estás en posesión de la fuerza vital de la Tierra? No, Evidencia. Estoy en proceso de conseguirla mientras hablamos. Así que no has terminado el trabajo. Se me está acabando la paciencia. Debo recordarte lo aficionados que son los dragosaurios al estofado de murciélago. No me decepciones. No lo haré. ¿Qué? No sabía que Rina supiera nadar. Rina, ¿sabes nadar, verdad? Si me lo agradeces, ¡te he salvado! ¿Eh? ¿Salvado? Yo solo te he pedido ayuda para que te tiraras al agua. Vale, la próxima vez al sola. ¿Eh? ¿Qué ocurre, Rina? ¿Qué pasa? He oído algo. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es eso de ahí? ¿Dónde estamos? Sobre un hipopótamo. ¿Qué pasa? ¡Las lianas! ¡Si las alcanzamos, nos salvaremos! Ser un aguafiestas, pero podemos volver a casa. ¿Pero qué dices? Si acabamos de llegar, hay que disfrutar de la aventura. Espera, Rina, mira. Una cría de rinoceronte y me parece que está herida. Voy a ayudarla. ¿Eh? ¡Un momento! ¿Quieres ir solo? Mira qué valiente es. La pata herida no le detiene. ¿No quieres ver a dónde va? Quizá podamos ayudarle a encontrar a su madre. Está bien. Ha entrado ahí. ¿Crees que su madre estará dentro? Solo hay una forma de descubrirlo. ¿Vienes? de Fuerza Vital. ¡Es increíble! ¡Kaito, echa un vistazo! ¿Ah? Ah, ah, ah. Aquí hay muchos animales que normalmente no están juntos. Es como si hubieran decretado una tregua. Parece que aquí dentro todos se llevan bien. ¡Por supuesto! Aquí es donde los animales heridos vienen a curarse, en el Manantial de Fuerza Vital. Uh -huh. Debe de ser un lugar secreto. No creo que nadie de por aquí sepa que existe, salvo los animales. Sí. Pero el manantial está a punto de secarse. Tienes razón. ¡Ah! ¿Has visto eso? ¡Sí! ¿Qué era? Problemas. ¿Lista? ¡Adelante! ¡Kaito! ¡Mira lo que le está pasando a la sabana! ¡Se está secando! ¡Y muriendo! ¡Yo sé por qué! ¡Lo sabía! ¡Los dragosaurios han vuelto a la Tierra! ¡Tenemos que detenerlos! ¡Tienes razón! ¡Vamos a por tricera y a por sable! ¡De acuerdo! ¡Qué interesante! Creo que quieren que nos lo comamos. Para decorar no lo han traído. Dirás que estoy loco, pero parece una de esas ofrendas que se hacen a los reyes. ¿Quieres decir que piensan que somos de... de, ¿De la realeza? ¡Un momento! ¿Quieres decir que soy más famoso que una estrella de cine? Eh, en ese caso, quiero un batido y un sándwich vegetal. ¡Mira, ¡Ahí están! ¡Sable! Eh, Venid, no hay tiempo que perder. Tenemos problemas. ¿Serán groseros? Es una emergencia. Dejadnos pasar. Tenemos que tranquilizarnos antes de que nos hagamos daño. Son amigos nuestros. No quieren atacarnos. Dejadnos pasar. ¿Tricera, -tri qué pasa aquí? Bueno, no estoy muy seguro de cómo ha pasado, pero ahora soy el rey de los rinocerontes. ¿Qué? ¿Qué? Eres, ¿El rey, el rey de, los de los rinocerontes? Es un título honorífico, pero me dan de comer gratis y se ocupan de mis pezuñas. No tengo que levantarme hasta el mediodía. No tengo responsabilidades. Puedo pasarme la noche bailando y aullarle a la luna. ¡Es un gran trato! Será un gran trato para ti, pero ¿qué pasa con los demás? Necesitamos tu ayuda. y problemas. Deberéis cuidar el lenguaje cuando os dirijáis a su majestad. Mis leales súbditos se ponen nerviosos cuando alguien me grita. Espera un momento. ¡Escuchadme, amigos! ¡No tenemos mucho tiempo! ¡Los dragosaurios están aquí! ¿Qué? ¿Estás seguro? ¿Por, por, ¿Por qué no nos lo has dicho antes? Es lo que estábamos intentando hacer. ¡Démonos prisa! ¡Han venido a robar la fuerza vital de África! La mitad de la sabana se ha secado ya. Depende de nosotros detenerlos. De acuerdo. ¡Escuchad, mis súbditos! ¡Vuestro hogar está en peligro por culpa de unos malvados! ¡Debo luchar para evitar que destrocen la sabana! ¿Lo comprendéis? Escuchad chicos, vosotros quitaos del medio. Sable y yo nos ocuparemos de ellos, ¿vale? Vale. ¡Eso es, grito ladrando al absorber pozo tras pozo! ¡Dejadlos todos secos! ¡Oh! ¡Atrás, bocazas! ¿Quién ¡y tricera por los antepasados! ¡Triceradagas dejade! ¡Este Dino Caballero está armado! ¡Es hora de aplastar a unos cuantos dragones! hable por los antepasados! ¡Hable látigo! ¡Dino Caballero Armado! ¡Eh, chicos! ¿Seguro que podréis con los Dragosaurios? ¡Así se hace! ¡A cuidado detrás de ti! ¡Un momento, solo son dos! ¿De qué nos preocupamos? ¡Es verdad! A por ellos les haremos picadillo. Son muy superiores en número. Necesitamos a nosotros. Voy a pedir ayuda. Dragos, ¡Ataca! Listo y dispuesto! vamos. Son demasiados enemigos. ¿Estáis bien? ¡No te preocupes por nosotros! ¿A dónde ha ido? ¿Me ha pegado un puñetazo? ¡Sí! ¡Y voy a rematarte! ¡Muy bien, Dino Caballeros! ¡Sabíamos que vendríais! No podíamos faltar. Solo os ibais a divertir vosotros ni a hablar. ¡Dino estego ¡Y Dino mamut Dino Mamut, por los antepasados, colmillo de mamut, Dino Caballero Armado. Dino Estego, por los antepasados. <risa> estego Esqueleto Giratorio, Dino Caballero Armado. ¿Creéis que podéis venir aquí y secar toda la fuerza vital del planeta Tierra cuando os apetezca a vosotros? Ya os echamos de la Tierra hace 65 millones de años. Y ahora vamos a volver a hacerlo. Ya lo veréis. ¡Vamos! ¡A por ello! ¡Ya es suficiente! ¡Nos rendimos! ¡Vámonos de aquí! Y ahora contadnos, ¿cómo es que estáis en África? En realidad, es una historia interesante. ¿Es posible que algo sea verdad? ¡Muy bien! ¡Sois los mejores! ¡Buena! ¡Buena! ¡Bien hecho! ¡Los habéis echado! ¡Sois los mejores! ¡De verdad! No os enfadéis con Sable y Tricera. Si no hubieran sentido curiosidad por sus descendientes, no habríamos descubierto a los dragosaurios robando la fuerza vital. ¡Bien! ¡Ya está! Buen trabajo ¿Eh? Siento más fuerza vital Tienes razón Fluye en algún lugar cercano Bajo tierra La cueva Tirano, tengo que contarte una cosa Mira, Rina, ¡Está lleno! ¡Qué bien! ¡Tirano! ¡Hay otro agujero! ¡Lo taparé y nos marcharemos! ¡Espera, Estego, no! Los animales utilizan la fuerza vital de esta cueva para curarse cuando enferman o están heridos. Debes dejarla abierta. Pero si hacemos eso, los dragosaurios pueden volver a robar la fuerza vital. ¡Espera un momento, Estego! ¿Qué? Estoy de acuerdo con Kaito. Este manantial es esencial para los animales que viven en la zona. Si vuelven a atacarlo, vendremos a defenderlo. Gracias, Dino Tricera. Además, es parte de mi obligación como rey de los dinocerontes. Creo que Tricera tiene razón. Merece la pena el riesgo. La fuerza vital pertenece a todas las especies que habitan el planeta. ¿No estás de acuerdo, Kaito? ¡Sí! Buena suerte, pequeño. Espero que te cures pronto. Este manantial lleva aquí mucho tiempo y nadie va a quitaroslo. La sabana es preciosa. Gracias a que los dino caballeros estaban aquí para protegerla. ¡Perdón por haberos hecho esperar! ¿Estabas despidiéndote de tus leales súbditos, Majestad? Lloraban todos como niños. Así que les he dicho que volveré de vez en cuando para visitarlos. Vendré contigo. ¿Quién te ha hecho rey? ¡Exijo una indemnización! Perderás, estego. Es natural que eligiera la tricera ves un pariente lejano después de todo. Si miramos por aquí, seguro que todos encontramos algún descendiente nuestro. ¿Has visto alguna elefanta guapa? ¿Qué? ¡Oh, sí, claro! He visto una que era una monada. No estarás tomándome los colmillos. ¡Eh! Kaito, ¿tenemos que irnos ya a casa? Parece que acabamos de llegar. Bueno, siempre podemos volver. Te tomo la palabra. Bien, muchachos. Es hora de volver. Espera, hay un problemilla. ¿Qué pasa ahora, Sable? Eh, Mamut está navegando en el barco del amor y se ha ido. ¿Qué? ¿Cómo que se ha ido? Dinomamut es muy sensato. Seguro que no anda persiguiendo elefantas por toda la sabana. ¡Eh! ¡Espera preciosa! ¡Un momento! ¿Vienes mucho por aquí? ¿De qué signo eres? ¡No podrías darme tu teléfono!